Eh, hablar de, de software libre eh, como un modelo de negocio porque por lo general, eh, los que me conocen eh, sí. saben que he dado charlas en eh, eventos de software libre y la cuestión filosófica y hablar de las cuatro libertades supongo que todos los que están acá han escuchado sí. mil una y mil veces eso, las cuatro libertades es como la, la de manual de escuela, la del, del, del manual de simplifiquemos la definición del software libre en esas cuatro libertades, y en realidad es muchísimo más, más complejo, hay además diferentes visiones sobre el tema, eh, y por lo general en esas cosas se evita hablar de, eh, del software libre como un modelo de negocio viable, más allá de la cuestión filosófica. Entonces, supongo que todos los que están acá saben la diferencia en la terminología del código fuente. Es un lenguaje que los humanos entienden, los programas es un lenguaje que las computadoras entienden y el proceso por convertirlo en el otro se llama compilar. El software, eh, por lo general, muchos están acostumbrados a instalar y hacer siguiente, siguiente, siguiente y no fijarse. Que cuando están instalando pasan por una o sea, cosa, ustedes aceptan estos términos y condiciones y un texto que está hecho para que no entendamos, está hecho para que entiendan abogados, para que entiendan otros abogados, para que está en un cuadro de texto chiquitito o tenés que, es un link tenés que ir a otro lado y ese archivo es un pdf que tiene 20 idiomas tenés que buscar tu idioma y después ponerte a leer 15 páginas de texto básicamente está hecho para que no lo leamos el problema de eso es que eso que no estamos leyendo es un contrato <risa> es muy loco cuando instalamos programas no sabemos que estamos aceptando un contrato que es entre tu máquina y el dueño del programa. Que encima, a veces, como la empresa no es argentina, uno se supone que sabe, cuando firma este contrato, que uno conoce la legislación de donde es esa empresa. Es decir, y por lo general tienen domicilio en Luxemburgo, Irlanda, esos pues, lugares eh, simpáticos. Eh, y este contrato, entre un montón de cosas, dice lo que podés hacer y lo que no podés hacer con ese programa. Sobre todo. Dice lo que vos no podés hacer, y la empresa dice: No nos hacemos cargo de. O sea, no me hago cargo si a tu máquina le pasa cualquier cosa, no me hago cargo de tu información, se deslina información, y además te dice todo lo que no puedes no hacer con los programas. O, a veces, qué cosas sí te permiten y hasta qué punto. Es decir, copiar, traducir, estudiarlo, usarlo de una manera no convencional. Muchos de los programas tienen. Puntos en el que dice, este programa no va a ser utilizado de una manera diferente a su diseño eh, Con lo cual implicaría que uno en realidad para usar el programa tiene que hacer un curso Usar un recuerdo del diseño, si no estaría cometiendo un, una infracción de la licencia de usuario Y sobre todo, no podés descompilarlo y volver a tratar de a estudiar cómo era el código fuente Obviamente, eh, el software pago apunta eh, a protegerse eh, de que no uno, no pueda acceder a ese código de fuente que puede ser por diferentes razones a veces el software pago eh, tiene, es así porque en su modelo eh, necesitamos una tecnología eh, de terceros o una tecnología propia que la tienen patentada entonces por proteger esa otra, esa otra patente eh, tiene que proteger el código o hardware que está asociado por ejemplo a los drivers de video, muchas empresas tienen miedo que si hacen un, un los códigos fueran gratuitos, uno tuviera demasiada información de cómo está fabricado eh, un hardware. Eh, es decir, asegurarse que, entonces, que la competencia no pueda ser ingeniería inversa, eh, asegurarse que cada que la persona le instale la cantidad de veces que eh, uno, uno le permite, porque a veces eh, las licencias, sobre todo a terceros, ellos, la empresa tiene que pagar a otra empresa por un determinado servicio, por ejemplo, por usar un formato de archivos o por tener un sistema de protección de piratería o eh, alguna tecnología que depende de un tercero entonces, esa empresa tiene que tener un control de cuántas unidades se instalaron y cuántas unidades se eh, pues porque es una necesidad de, de, de, de su modelo comercial pero también, hay a veces la confusión de decir hay programas que son gratis, pero que no son libres freeware o de los que te lo dejan probar, los que te ponen un... Esta es una demo... Eh, es un arma de doble filo, porque el programa es gratuito, pero no sabemos si el día de mañana esa empresa la compra otra empresa. Hay un montón de ejemplos de casos donde una empresa más grande lo compró solo para eliminarlo, para que no exista como competencia eh, o para absorber la tecnología y, eh, o eliminarla o cambiar el, el precio porque deje de ser gratuito y que sea eh, pago o de ser un programa barato sea mucho más caro también hay un montón de ejemplos eh. y el otro problema que pueden tener muchos programas eh, gratuitos pero no libres es que a veces vienen con publicidad la publicidad esa también implica cuando que hemos hablado de la, de la protección de la seguridad esa publicidad envía tu información tu número ip entonces hay programas que son agujeros de seguridad eh, de PDF, un lector de PDF el principal, digamos, que es gratuito pero no libre tiene un banner de publicidad que es un agujero de seguridad por lo cual hay empresas que no permiten que en ese programa pero tienen determinadamente prohibido usarlo porque como es un ataque muy común por ingeniería social de yo te mando un documento vos lo abrís inocentemente y ese documento hace una serie de herramientas y aprovecha una puerta trasera que tiene el sistema de publicidad para Enviar o, o, o sacar tu información. Entonces, las licencias de software, por lo general, por eso, para salir de, ese, de, de la idea de, de las cuatro libertades, en realidad es un poco más, eh, más amplio, ¿por eso? porque la versión esa digamos, del manual de escuela es la visión eh, GPL, en el cual vos siempre tenés que distribuir el, el código de la misma, con la misma licencia con que lo recibiste. Entonces, es recíproco. Entonces, la idea es que sea viral, es que entonces vos tomás algo, lo modificás y lo tenés que compartir de la misma manera. Entonces quedas en la manera de proteger, de que lo que es libre siga sí, siendo libre. Pero también hay otras que son de, eh, donde se comparte el código, pero tienen cierta eh, libertad en poder publicarla con, otro, con otra licencia. Entonces uno puede llegar a publicar, poner otro contrato de uso. Entonces, tomar algo de eh, código abierto. Y después ponerlo dentro de un software que tenga algún fin comercial eh, o algún modelo de negocios diferente al, a, a un, algo estándar, ¿no? claro. O sea, que puede tener algún modelo de recaudación o de micropagos, alguna cosa así. Eh, entonces, eh, a veces es importante dentro de lo que llamamos código abierto saber que las licencias hay un montón de licencias, pero lo interesante de esto es que. Las licencias de software libre son. hay muchas estándar, eh, o muchas que, que están estudiadas, mientras que las licencias de software pago es cada empresa hace su propia licencia. Entonces tendrás que estudiar eh, cómo está, hay una página muy interesante que es Términos y condiciones Tiden Read, donde abrevian los términos y condiciones de muchos servicios en términos que uno puede entender. Bueno, habría que empezar a hacer eso con las licencias, explicar las licencias comerciales. Mira que esta, este este programa eh, tiene no te deja hacer tal cosa o esa condición de hacer eh, determinada cosa. Ahora, ¿LGPL, pero, ¿Cómo? Que LGPL es bastante permisiva. Es es básicamente está asociada para documentación. Es la, la versión GPL pero para publicar documentos. No, es eso también para software. ¿no? Ah, sí. sí. No, es como la LISI y no, el GPL ah, que permite, por ejemplo, eh, usarlo el, el desarrollo del software de software privado, por ejemplo, ah, el, lo único que tenés que hacer es diferenciarlo. Ah. Pero no te obliga a hacer el software libre, ¿no? claro. Es decir, a muchos de los que están fuera de, de la comunidad, cuando le hablas de una idea de una tecnología que está formada por un montón de pedacitos de tecnologías abiertas y que todos comparten y que eso permite un modelo comercial, te van a decir, eso es. es algo raro, es algo de algún tipo de sociedad medio zurda, o peligrosa, o es una idea. Y lo loco es que todo el tiempo estamos usando una tecnología que está formada por pedacitos abiertos y que permite un modelo comercial. Es Internet. Tomamos por tan natural Internet que a veces ni pensamos todos los componentes que la forman, que una buena parte, son abiertos que no, no no son ninguna empresa es dueño completa de Internet quizás de algún componente y algunas empresas son dueños de los caños eh, de, de, de, de, de las comunicaciones pero la tecnología en eh, como Internet como no es una entidad única se está formada por muchos, por muchos componentes entonces ¿cuál es el negocio eh, en el software libre bueno hay un montón obviamente sí. El negocio no es el vender individualmente cada unidad El negocio está basado, puede estar basado en el soporte técnico o sea, yo permito uso el uso del programa Y si vos querés tener un número de teléfono para llamarme Para tener un 0800 para llamarme Bueno, yo lo armo y te cobro una tarifa Alan, Alan, lo que sea La personalización Si uno puede brindar un programa base Y después te pueden llamar para, para que lo adaptes Como sos el, el creador original Es más probable que te llamen a vos el, el, el cliente, bueno, uh, qué bueno, me sirvió como base, pero ahora que lo quiero, que quiero hacer más, eh, si uno genera un buen programa y tiene un, un buen trato con el cliente, es eh, muy probable que vuelvan a, a la fuente o a la persona que brinda un mejor so soporte técnico. Eh, la parametrización, eh, justamente la cuestión de, de poder medirlo, de poder, de, de poder tener un análisis mucho más mucho más detallado. La capacitación también es un modelo muy interesante en el que o sea, no es estrictamente de, de, de, de sistemas, porque en, uno, en un programa comercial la única manera de tener la certificación oficial la tiene que dar la propia empresa. En el modelo de software libre, el ámbito educativo puede generar. Estudiar el programa, generar un, un modelo de capacitación, presentar el programa de las autoridades correspondientes y generar un certificado de la institución de capacitación de un determinado programa. Para ser libre no dependés de, de, de, de la, de, del autor original. Eh, obviamente, también hay bastante, muchas de las cuestiones, se pide mucho eh, ayuda para traducir los programas, de generar documentación, a veces, no, no es la traducción del programa, sino a veces de, de documentación accesoria, eh, uno puede, por ejemplo, generar un documento, ofrecerlo el, el documento digital gratuito y vender el libro. No, nada te impide ser exportante porque vos el libro y lo vendés y tenés un margen de ganancia. Entonces, no, nada te impide eh, poder generar uno, un modelo neoso donde puedes compartir información y a su vez ganar eh, con, con eso, devolviendo la preparación impresa oral. Inclusive hay varias, eh, varios proyectos que se han, han sustentado mucho con vender el, los bolsitos con el logo, eh, la, los busitos, la remera, eh, o algunos ejemplos que, que, que, que vamos a ver. Por ejemplo, Blender lo que hace es un software de, de, de diseño 3D, y una de las cosas que hace es Arman, una por ejemplo, un Apple, un corto animado. Y te lo venden, eh, se les es gratuito, está en internet, pero si vos compras, el, eh, en vez de comprar un DVD, compras un pack que vienen tres DVDs y vienen todos los modelos 3D, las texturas, los sonidos, vienen todos los recursos como que vos aprendes a usar el programa. Entonces los tipos hacen como la preventa basada en eso. Además de que es una ONG, recibe donaciones, que hacen cursos, y eso es un modelo de negocio. Ardur, es un editor de audio, por ejemplo donde Tiene un modelo por suscripción, porque como trabajas para los que manejan Pro Tools para los que manejan estos plugins La cuestión del soporte es su negocio Si bien el código es gratuito y recién tiene muchos sponsors Por ejemplo, es un software libre y tiene como uno de los sponsors, es Apple que Es uno de los principales sponsors y De hecho era un programa que era para Linux y Mac Y recién ahora están metiéndose en dar soporte a Windows y Crita es un programa eh, de editor ¿Sí? de imágenes que era muy chico, tenía ciertas limitaciones. Y lo que hicieron es, por un lado, pedirle a la gente que les digan qué era lo que querían que estuviera el programa, y segundo, hacer un crowdfunding. No sé si conocen el, el término, es básicamente justamente pedir plata de anticipo a cambio de que el programa se haga y se haga público eh, con esas funciones que pide la gente entonces quizás el que pone más plata eh, o, o hace función y además le mandan una remera o bueno hay todo un modelo de crowdfunding de, de, de sustentarlo eh, pero para que el crowdfunding sea exitoso por lo que necesitas que vos podés prometer yo voy a hacer tal cosa pero tenés es que tener una comunidad de programadores que puedan desarrollarlo porque a veces hay muchos proyectos que prometen que van a en tres meses hacer un programa y después no cumplen los tiempos los proyectos se caen Depende también de que los desarrolladores también estén dedicados o que puedan vivir de eso Al proyectos de crowdfunding eh, como OpenShot, que hace como más de un año que el creador está... cada tres meses escribe algo y ah, sí, sigo sí, trabajando en el proyecto es una sola persona la que trabaja en el proyecto entonces, no es un... A veces los crowdfunding no funcionan del todo bien Y también, hay diferentes modelos para liberar el código porque también hay mucha gente que me ha dicho, yo no sé, tra trabajo con clientes y no, a mi cliente no le va a gustar que yo le venda el curso y, y al mismo tiempo te liberando, poniendo el código en el internet se va a decir, ¿cómo? No, no, no, no entiendo, si yo lo estoy cobrando, ¿cómo además estoy liberándolo? pero no hace falta, o sea, uno puede tener diferentes modelos de negocios donde el código lo vas publicando o de manera progresiva o justamente dentro del lo que es a los que donaron más de X cantidad de plata son los que tienen acceso a, al código antes que, que los demás o el Access, que es lo que trabaja mucho Steam que los primeros que los que aportan eh, tienen acceso al código o a las primeras, las primeras eh, compilaciones del programa entonces generas una motivación no solo para que lo usen, sino para que lo testen entonces eh, quizás el donante además se convierte en el en el tester, en el que te, el, el, el, el que te va a, a sugerir cosas y el, el que te va a hacer. También hay modelos un poco más. Hay gente que los utiliza y hay gente que los considera eh, un poco abusivos, porque hay modelos eh, ransom, eh, por ejemplo, un caso de ransom, digamos, suave. Fue lo que hizo Wikipedia, de decir, tenemos que juntar 100 mil dólares, tenemos que juntar tanto, y ponían en todas las páginas como la vareta de tenemos que llegar a tal plata. No te estaban negando Wikipedia, pero sí de decir, tenemos que llegar a tal plata. Hay algunos proyectos que lo que hacen es, bueno, tenemos este proyecto, cuando vendamos X cantidad de unidades, X cantidad de plata, ahí liberamos el código y te ponen un termómetro de. de, de, de y como una motivación para que la gente aporte. Algunas consignas justamente que estás teniendo ransom es recompensa, es decir, que estás secuestrando el, el código y que lo vas a liberar solo cuando... Pero es una manera de, de tener un tiempo que justamente que, que los clientes no digan cómo, estás publicando al mismo tiempo. Y también un modelo que hacen muchas empresas eh, que, que hacen software pago es liberar el, el código fuente de la versión anterior. O también, a veces lo que hacen no liberan el código, pero sí liberan las especificaciones del formato eh, Pero que en realidad es, casi no, es liberar poco, porque en realidad, en el caso de, de Flash, lo que liberaron es cómo dibujar Cómo hacer gráficos vectoriales y nada más No tenés código de video, no tenés animación, con lo cual la, esa liberación de código fue bastante suave Hay gente que ha librado por ejemplo, y de y software hizo, tenían el Point 3 Arena. Claro, pero bueno, no. no el código, se hizo Open Arena. En realidad, varias versiones. El IdTech e va por la versión 5 y ellos han nivelado las versiones como dos, dos o tres versiones antes. Claro. Entonces, de hecho, hay varios trabajos muy interesantes. Sí, el IOTEC sí, Io te... es una versión del Telcrake 3 que le han agregado eh, el chat eh, por voz y un montón de Tiene beneficios en en general. General. Al, al momento de los tiene beneficios Totalmente sí, el, el, el usar los servidores originales de Direct Software que son para jugar al Play 3 con el nombre de Open Arena pero entonces en el mismo panel de partida de juego y jugar contra los otros, o sea, es, eh, no tenés... Sí, bueno, pero justamente... De hecho, Karma, el, el, uno de los creadores de, de e es bastante afín al software libre, ha demostrado mucha afinidad, una eh, no, llave que tenga su modelo de negocio, yo, pero tiene mucha afinidad, de hecho es uno de los defensores de a muerte de OpenGL, eh, cuando el tipo defendió y promocionó a muerte OpenGL, por so, eh, que era lo que había que surgió de la Silicon Graphics, por sobre la LTX. Eh, sí. Y el tipo lo defendió y lo sigue defendiendo. PSA, que justamente lo ha criticado por, por ciertos problemas de desarrollo, pero el tipo es uno de los principales promotores de una tecnología para que eh, generar gráficos que no sean de una sola empresa y que sean todos el sistema operativo. En Random por ejemplo, te puedes buscar el código de GitHub, pero si quieres publicar un videojuego, tenés claro, que compartirlo. Te claro, ganas. es un modelo de negocio también basado en... en de, de, de, de, de, justamente de, pero también, ahí tienen que tener un modelo para ver cuántos vendiste o, sí, o de cierta, un cierto un modelo de control de ventas. como para, para... Sí, pero tenés acceso a hacer actualizaciones. Eh, Motor que claro, sí, creo también tuvieron, han liberado, no sé, la empresa tuvo varios problemas económicos, no sé en este momento qué pasó, pero justamente en una medida desesperada liberaron el engine, permitieron justamente que la gente haga proyectos no comerciales y después si vendías más de, no me acuerdo cuántas unidades, empezás a, a compartir las ganancias. Sí. Pero la empresa no sé en este momento qué, problem, qué situación económica tiene si sobrellevaron eso y prestaron. Perdón, ¿no? Sí, sí. Pero si uno se pone en dogmático, ¿no? ¿Mm? Al estilo de Richard Stallman <risa> Justamente la idea es evitar, la idea es la, idea es, la idea es, sí. Por eso digo, si yo no cumplo las cuatro reglas, no es software libre, será open source, será sí, sí. otro nombre. Exacto, libre? bueno, pero fíjate que yo no utilicé, evité, no, no puse ni software libre ni, no, ni, no, no. ni, ni open source. Ni open source. Eh, porque justamente, porque son diferentes visiones. Eh, pues es como si la psicología solo fuera Jung y no, no, no Freud. Claro, la K, claro. Entonces, son diferentes. Por pues eso, el problema es que a veces no llegamos en una sola visión en un solo modelo. Eh, entonces, para algo más abierto al público, yo trato de no, no quedarme solo en el spalmanismo. Como para que justamente, porque a veces la se genera esa imagen de que todos somos pequeños En sí. pero de el lado fascista tenés el lado stalmanista sí, sí, sí. eh, pero sí, la parte, la parte ideológica es muy importante dentro, sí. más allá de, de los modelos de negocio mucha gente considera que el lenguaje de programación es un lenguaje como el español hay una película muy interesante de Bright of Black eh, del tipo que inventó el, el parabrisas que cada 10 segundos se prende y se apaga agarra el, el, el diccionario y le dice eh, es decir, si yo agarro el libro, no que libro agarraba, creo Dickens. Si yo agarro el libro y, y el bueno, voy a encontrar la misma información, ¿no? o sea, voy a encontrar las mismas palabras, simplemente lo único que hizo Dickens fue ordenarlas de una manera diferente. Claro. O no, era como defensas presentes decir que su tecnología estaba basada en un montón de componentes existentes, porque era el argumento general de, de la Ford para no darle plata, diciendo que el tipo no había inventado nada. Entonces, Mucha gente considera que no se puede patentar, no se puede cerrar el, el, el lenguaje de programación porque son lenguajes como el inglés o el español. También hay mucha gente que considera que el conocimiento no tiene valor. Mucha gente considera que si, si poco cuesta, poco vale, eh, pero en el ámbito educativo el conocimiento no tiene precio. Tiene mi precio, ¿tiene mi precio como, como profesor, un empleado de proveedores, el, el programador, el pues, no programador, con el conocimiento, no se puede con de el valor de la vida del autor más 80 precio Tiene que ser más cercano a las que Eso tiene unos periodos de exclusividad pero lazo mucho más corto. Eso es el Pero es muy difícil que ya venga a la ley de derechos de autor. En esos plazos, ahora se acorten De hecho, ahora la polémica es con las fotografías. que quieren extender de 20 años a 70 y entonces ahora hay toda una gente que está empezando a luchar para tratar de que no se extiendan y que no pase lo mismo que con otras obras creativas claro. Y también el software se considera como una parte fundamental de la ciencia En muchos campos de encriptación, de, de, de muchos ambientes que son científicos eh, Muchos... <risa> es, es, es, es parte fundamental publicar el código porque necesitas que otro científico valide lo pueda revisar, pueda corregirlo, pueda aportar modificaciones y así funciona toda la ciencia teórica o la mayoría, eh, pese a que hay justamente en los papers, toda una cuestión de, de tratar de encerrar conocimiento en publicaciones científicas. En base al software libre tenés una comunidad más atrás. Obviamente. Yo miro la, la comunidad de canónica, el grupo de Ubuntu. Tiene mm. un canal de OC y por lo general hay gente que entra, pregunta, bueno, tenés eh, listas de correos también, pero es en tiempo real. Ahí tira la pregunta y alguien que no es, pues, dice, no es el emitador del canal ¿Sí? o algo de eso. Sin embargo, tiene la respuesta y la aplica, o tira media respuesta, otro viene y corrige, no, tenés todo su detalle y claro. así. Es, justamente por eso, exigir es, una fidelización. Claro. Es decir, como vos no sos fiel a esa empresa porque le pagaste, sos fiel porque te gustó el producto, sos más, más eh, factible que les compres una remera o que les compres un DVD, o además que sos.. Sí. Sí, sí pero, bueno, tienda, tienda. Tienda. Es como yo era profesor de Defensor de Netscape los que tienen unos cuantos años habrán usado de Netscape y pues claro. Bueno. Y después, el, yo no podía usar, yo a mi, mi hermano usaba Linux y usábamos así de así. Y, y yo, y dije, oh, ¡qué lindo eso como está". Y cuando salió en Firefox, empecé a a, a ah, promocionarlo no. y hacer un montón de campañas no, claro no. a favor el de Firefox de sí. y fue digamos ahí empecé mi activismo del software libre empezó por, por, por Firefox, claro. por Firefox. Fire. Eh... Sí, una cuestión con, con respecto al software libre también eh, sirve para atraer más usuarios por ejemplo Android es de software libre y código mm. abierto y como al ser de código mm. abierto un montón de empresas son, no es, es código abierto, es código abierto. abierto. Claro. Entonces, muchas empresas como no tiene costo mm. de, de licencia lo han adoptado y ahora Andrés es uno de los sistemas operativos claro. más sí. utilizados. O sea, lo usan como un modelo también para, para eh, diferentes implementaciones y a más lados. Entonces, ¿Sí? Sí, como sí, un modelo, bien. por ejemplo, para el caso de MyBook, para llegar a toda la ciudad de Argentina, eh, más allá de, de instalarlo, se distribuye el software libre, el eh, código sí, sí, abierto lo que sea el código abierto. No, y, no, no, está bien, la pues no no no no, no, relación, no, no, no, entonces no, no, también funciona. No, pues si no, estamos hablando de Starman. Claro, y también ahí cuando el, el, el software es gratis, también... Uh, no, porque porque, vale, eh, Talman no usa gracias. colectivo de acá. No, no, no. <risa> <Usa> <risa> Talman no puede venir al ahí. Está sí. complicado. Bueno, es, la idea de esta charla era hacerla simple e introductoria, pero ver qué temas les interesaba a la gente, porque... Por un lado, yo hace unos años hice la, justamente la, la, eh, las licencias recopilando algunas cosas interesantes que había de poner, de, de, de, de, de torturar un rato leyendo licencias de software y, y recopilar y es un tema que se podría expandir más y, y, y hablarlo, si es un tema que les interesa De todas maneras, o también ya había en un evento de, de, de, de, de, de, de se hizo eh, eh, Gustavo Tadei hizo una charla de modelos comerciales eh, de hecho, en su página tiene varios, varias presentaciones al respecto, eh, así que si quieren ver más información sobre, sobre eso, lo pueden ver. Y sobre licencias, lo que según GNU, lo que GNU considera compatible o no con GPL, es una lista amplia, y por qué, no es la cuestión de sobre la Escuela dice por qué objetan una licencia no le parece que sea muy clara en determinados puntos, o sea, es mucho más complejo, por eso la definición de manual de la Escuela de se queda muy corto. Hay muchos detalles técnicos de por qué una abogada dice no. Esto es ambiguo que eh, resulta muy difícil de explicar en, en, en esa definición del pueblo de libertad. Entonces es un tema que hay mucho material y que da para justamente si hay interés desde de, de, de enfocado a, a una charla más, más detallada sobre el tema. Bueno, muchas gracias.